El autosabotaje es el acto de la propia acción deliberada que impide su éxito, y es un fenómeno común entre los comerciantes. En este video, discutiremos las razones detrás del autosabotaje y qué pueden hacer los comerciantes para evitarlo. Algunas de las razones del autosabotaje son, 1. Un comerciante puede tener miedo de correr riesgos, por lo que puede tomar decisiones que lo lleven al fracaso. 2. Los comerciantes que han perdido dinero en el pasado pueden tener miedo de hacer cualquier cosa que los arriesgue a tener más pérdidas, por lo que no corren ningún riesgo y, en cambio, siguen operando con una estrategia perdedora. 3. Algunos comerciantes pueden tener miedo al éxito o miedo al cambio, por lo que pueden hacer algo para sabotearse antes de que suceda algo bueno para evitar cambios o desafíos en su vida. El autosabotaje es un fenómeno psicológico en el que una persona subconscientemente socava sus propios esfuerzos para lograr el éxito. Esto se puede hacer de muchas maneras diferentes, incluida la procrastinación y el diálogo interno negativo. El autosabotaje es un fenómeno complejo y, a menudo, mal entendido. Puede ser difícil identificar las razones del autosabotaje pero hay muchas razones por las que ocurre. Algunas personas pueden haber tenido una infancia difícil o pueden sufrir depresión o ansiedad. Otras personas pueden tener baja autoestima y tener miedo al éxito. Las personas que tienen bajos niveles de autoestima son más propensas a sucumbir a este tipo de conductas, pero es un hábito muy fácil de romper. Las personas con baja autoestima pueden sentir que no merecen el éxito que están tratando de alcanzar, por lo que se sabotean a sí mismas para evitar los sentimientos de vergüenza y culpa que conlleva lograrlo. El comercio es una profesión de alto riesgo y alta recompensa y esto a menudo conduce al autosabotaje. Un comerciante puede comenzar a operar sin comprender los riesgos o puede operar con demasiado apalancamiento. Esto puede llevar a que los comerciantes asuman demasiados riesgos y no puedan recuperarse de las pérdidas cuando ocurren. Las causas del autosabotaje no suelen estar claras, pero pueden estar relacionadas con el miedo. Las creencias negativas sobre sí mismos o la falta de confianza. Algunos comerciantes también pueden usar el autosabotaje como una forma de evitar el dolor del fracaso o como una forma de castigarse a sí mismos por sus errores. El autosabotaje es un problema común que enfrentan los comerciantes. Hay muchas razones para ello, como sentirse abrumado, frustración y miedo al éxito. ¿Por qué los comerciantes se sabotean a sí mismos? Las personas pueden estar cometiendo un autosabotaje si se están privando de oportunidades, limitándose cuando se trata de nuevas experiencias o haciendo cosas que los retrasarán. Podría ser un uso de mecanismos de defensa para que la vulnerabilidad y el riesgo de éxito no duela tanto. Algunas personas se sabotean a sí mismas sin siquiera darse cuenta. Es posible que no se den cuenta de cuánto se están saboteando a sí mismos, pero de todos modos está sucediendo. Es más probable que las personas que han sufrido abusos en el pasado se autosaboteen porque no quieren volver a sentir ese dolor. También pueden estar tratando de evitar sentirse fracasados si las cosas no les salen bien. El autosabotaje puede ocurrir en cualquier contexto, incluidas las relaciones y los trabajos. Algunas personas sabotean sus relaciones permaneciendo en relaciones malas o no pudiendo comprometerse plenamente por temor a volver a ser vulnerables. El autosabotaje es un acto consciente o subconsciente de comportamiento contraproducente que puede tener una amplia gama de consecuencias. El autosabotaje siempre tiene que ver con el miedo al éxito. Se trata del temor de que no somos lo suficientemente buenos, ni lo suficientemente dignos, ni lo suficientemente merecedores. Se trata de creer que no merecemos tener éxito y por eso hacemos todo lo que está a nuestro alcance para asegurarnos de que no suceda. Los comerciantes se sabotean a sí mismos al no seguir sus propias reglas. Están motivados por la codicia, lo que los lleva a tomar decisiones precipitadas y no seguir su plan comercial. El comerciante con autosaboteo puede estar en una posición en la que está ganando un buen dinero, pero quiere ganar más, por lo que asume demasiado riesgo con la esperanza de obtener una gran ganancia. El comerciante también puede estar en una posición en la que está perdiendo dinero pero aún quiere seguir operando porque la idea de darse por vencido es demasiado difícil para ellos. Presta mucha atención. Los comerciantes se sabotean a sí mismos porque tienen miedo al éxito. No quieren tener éxito porque piensan que perderán la emoción de operar si tienen demasiado éxito. Los comerciantes se sabotean a sí mismos cuando se trata de sus operaciones al no seguir sus propias reglas o al tomar decisiones que no están en línea con su estrategia comercial. Los comerciantes se sabotean a sí mismos cuando se trata de su mentalidad al no estar preparados para un error o una pérdida y luego permitir que estas cosas los afecten negativamente. Los comerciantes se sabotean a sí mismos porque son demasiado orgullosos para admitir que necesitan ayuda. Los comerciantes también pueden sabotearse a sí mismos debido a la falta de confianza en sí mismos. Pueden creer que no tienen lo que se necesita para tener éxito y, por lo tanto, darse por vencidos antes de siquiera intentarlo. Los comerciantes se sabotean a sí mismos al no seguir las reglas. Están tratando de obtener más ganancias a corto plazo y esto puede conducir a un desastre a largo plazo. Necesitamos entender lo que está pasando dentro de la mente del comerciante para que podamos averiguar por qué se sabotea a sí mismo. Hay muchas razones para este comportamiento, pero es importante que los comerciantes reconozcan estos comportamientos desde el principio y los detengan antes de que perjudiquen su rendimiento comercial. ¿Cómo pueden los comerciantes evitar el autosabotaje? Los comerciantes a menudo se encontrarán en una situación en la que querrán darse por vencidos. Pueden sentir que no son lo suficientemente buenos o que no están obteniendo los resultados que desean. Esta es una mentalidad peligrosa y los comerciantes deben tomar medidas para evitar el autosabotaje. Hay muchas formas en que los comerciantes pueden sabotearse a sí mismos. Es importante ser consciente de estos hábitos y tratar de evitarlos cuando sea posible. Si cae en estas trampas, es importante que se detenga y piense por qué lo está haciendo y qué tiene a ser diferente la próxima vez. Es importante que los comerciantes comprendan sus propios sesgos y cómo podrían estar afectando sus operaciones. Esto se debe a que ser consciente de estos sesgos puede ayudarlos a comprender las razones detrás de sus propias decisiones comerciales y evitar el autosabotaje. El autosabotaje se puede definir como el acto del propio comportamiento que causa daño a su propio éxito. Los comerciantes pueden autosabotearse al cometer errores en el comercio o al no seguir su estrategia. También pueden autosabotearse al no cuidarse a sí mismos e ignorar las señales de advertencia de que están en una espiral descendente. Tome nota. El primer paso para evitar el autosabotaje es estar al tanto de sus acciones y cómo afectan sus operaciones. El siguiente paso es cuidarse y asegurarse de que está manejando sus emociones, su salud física y su tiempo de manera efectiva. Finalmente, Busque señales de advertencia de que podría estar en una espiral descendente para poder detenerla antes de que sea demasiado tarde. Los comerciantes deben ser conscientes de sus propios sesgos cognitivos y tendencias de autosabotaje. Deben mantener una actitud positiva y evitar los pensamientos negativos. Un comerciante debe tener un plan de acción claro, establecer metas y plazos y seguir el plan. La industria comercial no es inmune a las presiones del autosabotaje. Los comerciantes pueden ser víctimas de sus propios sesgos cognitivos sin siquiera darse cuenta. Esto puede llevar a los comerciantes a tomar decisiones que no se basan en hechos o en la realidad, sino en lo que quieren o esperan. Es importante que los comerciantes sean conscientes de estas tendencias para evitarlas tanto como sea posible al operar. El autosabotaje es un término que describe el comportamiento deliberado de una persona que se dañará a sí misma. Los comerciantes a menudo son culpables de autosabotaje porque no quieren enfrentarse a la realidad de que han perdido dinero. Hay muchas formas en que los comerciantes pueden evitar el autosabotaje. 1 comprender los riesgos asociados con el comercio y estar preparado para ellos. 2. Fíjese objetivos realistas y mantenga sus expectativas bajo control. 3. Tenga un plan para cuando pierda dinero y sígalo. Los comerciantes con autosaboteo a menudo se encuentran en una situación en la que no están seguros de su operación y terminan haciéndolo incorrecto. Esto se llama autosabotaje y le puede pasar a cualquiera. La mejor manera de evitar el autosabotaje es tener siempre un plan antes de operar. Esto significa que los operadores deben saber qué quieren, cuándo lo quieren, cuánto están dispuestos a arriesgar y cuál es la estrategia de salida. También deben investigar sobre el activo que se comercializa para asegurarse de que no sea una estafa o que no tenga potencial de crecimiento. Hecho por Trading Institucional Oficial Studios. Activa la campana de notificaciones, comparte con otros traders, a ellos les será de gran ayuda como a ti.